Pero bueno, madre mía, llevamos aquí horas y horas y no he encontrado absolutamente nada más que ese poblado. ¿Y saben qué es lo peor? No sé en qué venga, porque me dijeron que va a pasar algo muy mal. Por eso mismo estoy acá, Nelly. Tal vez tenemos comida, tenemos calquietitas de jengibre, tenemos. Son las más El hierro no sé ni para qué puede servir, Tal vez me puede hacer herramientas con eso, pero. No sé qué más. Vaya, tengo mucho miedo, no sé qué venga. Así que, bueno. Solo quiero decirles que en serio, este esta vez está muy raro que aquí no hay nadie. Vean. No hay nadie, no hay nada. No hay nadie Miren. Está vacío, completamente está vacío. Hay gente, o sea, se fueron. Así que, bueno, no sé qué venga, Espero que estemos preparados para la reunión. Porque en serio que yo no puedo con esto. Uh. Oh, miren, el cofre, el cofre. Vamos a ver qué Vamos a tener que construir una base. Good Lucky Potion. Uh, armadura de Vidruk. Oigan, oh yeah. no manches. Vamos a tener que construir con Bedrook. Oh my god. Tenemos no que construir con Bedruck, eh. Esto, esto no sé cómo sea, pero.. A ver, vamos a comenzar poniendo las puertillas. Yes. Ok. Vamos muy bien. Nosotros. Yo espero que no me equivoque porque. Saben, es Pedro, y al ser Pedro. ¿Saben qué? errores error <risa> me acabo de equivocar No sé ni cómo voy a quitar esto, pero... Vamos a ver Vale, hemos conseguido los bloques ¿Sí? Por fin ya tenemos todos los bloques necesarios Y tenemos que terminar urgentemente esta casa De Porque en serio No sé ni lo que se puede venir pero Ya se me... Se me es porque no es nada porque no es nada porque se viene algo tremendamente feo. yo que el techo por por cuestiones de bloques por falta de bloques creo que los voy voy a dejarlo así en plan tampoco es que me consiguiera tantas. ok tenemos que cerrar rápidamente el techo que no sean de lo que se venga Vale Vale, se ve bastante bien, me llama la atención Uff, qué bueno que no he seguido con el fast bridge, qué bueno que no he seguido okay. Vale, por cierto, deben de decirme qué es lo que les guste Casa de qué versus casa de qué? Ok, no sé si les parezca la idea. Casa de qué versus casa de qué? Les gustaría ver. <ríe> Próximamente, en serio, voy a intentar hacer un casa versus casa. Pero, hola. Uf, me va a ver Ajaja. vale, ya ha pasado todo. Ya ha pasado todo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí, ya digo, aquí solo deja esto. Solo deja esto. Y aquí, igual, solo deja uno. Solo deja uno. Vale, perfecto. Como ven, ya hemos terminado esta parte de acá, ahora solo me queda eh, poner aquí algunos detallitos muy éticos. Ponemos este de aquí y este de acá, lo aquí. A ver. De que no me acaba de convencer. Vamos a decir que sí. Vale. no tal que aquí no... vamos a ver qué más hay vale tenemos lo del baño para que la recámara ya lo hicimos ok vamos a poner lo vamos a poner la cocina la cocina el comedor tal que aquí no sé qué les parezca ahora tenemos que seguir con esto, sí. el lavado tal que aquí Tal que aquí, la bañera Aquí El papel obviamente acá Y la toalla con esto Tenemos que poner también aparte de todo iluminación porque es lo indispensable okay. aquí podemos poner otra lámpara y aquí solo para completar solo por, eso. por esta ocasión hace cierto la punta de running ok lo ponemos ahí y en breve ya no sé qué me falta. ¿no? En breve ya no me falta nada. Vamos a ir quitando el cofre. Porque en sí ya no nos falta nada. Solo nos faltaría esperar lo que viene. Por favor, venga. Ok, yo, lo, yo sé que sí podemos. Okay. vamos aquí el cofre. Con todo, voy a dejar los panes si tengo uno, de lo que comer, si necesito comida. Pero sabes que, voy a dejar esto de aquí. Me voy a dejar la armadura en el inventario, ¿okay? porque la vamos a necesitar. Yo lo sé. Pues de lo que escuché que venía, no creo que sea algo bueno, ¿okay? pero yo sé que sí podemos. Me falta terminar la barricada Así que... Vale Yo yeah. Si sí podemos, si sí podemos, si sí podemos, sí podemos, Vale, todo bueno. No me digas que no se puede romper la barricada No me digas eso No me digas que no se puede romper la barricada No me digas eso No me digas eso como no se puede romper yo me, yo me mato ah vale si sí, se sí, sí, sí, puede Solo no te carga mucho vale aquí por el agua y ahora solo falta terminar con esta zona ¡Hala! no no no no no no uh. No manches Vale Entonces, ahora tenemos que ir por más Y ya de ahí Solo tenemos que esperar Lo que se viene, ¿ok? Así que ¡Chavos! Estoy nervioso, no sé ustedes Yo estoy bastante nervioso, no sé lo que se venga Se los he dicho mil veces, lo sé Bueno, ya tenemos a estar Tenemos que tocar los Así que. ah, ¡Oh! Yo. Estoy bastante. Cachado. Así que. Yo digo que. ¿okay? Me voy a dormir un rato. Chicos. No sé, pero. tuvo una pesadilla horrible. soñé que había millones, pero millones de so <tose> ¡Qué listo! ¡Qué listo! No, no, tengo que salir a ver ¡No! Ah, ya entendí por qué me lo vieron. Antes de seguir con todo esto ah, oh, Tengo que comenzar a preparar. Venganse para Una, dos, tres Vénganse por acá, vengan, vengan, vengan, vengan, vengan no oh. no ma no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no puedo con todos, que no puedo con todos, que se me la guía, y se me la guía, me siento con pero los tengo que matar por temas de lacra, chao, ayudan, ayudan, chao, chao, chao, chao, chao, ¿Qué hago? No manches. No puedo con todos, no puedo con todos, no puedo con todos, no puedo con todos. No puedo con todos, no puedo con todos. ayuda. Ayuda, ayuda. ¿Saben que Yo les digo. ¿Qué hice bien? Primero. Vale, he podido, acabar con los que pude. A ver qué hay aquí. Carta para.. Ajaja, creíste que no volveríamos. Pues te equivocas. Siempre nos matas en tus series survivales. Así que ahora es nuestro turno. Saludos a.. ¿Bro? Ya no más. Ok. Que preparar, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es que, a ver, es que son demasiados. Es que son demasiados. Es que no puedo, es que no puedo, no puedo, no puedo. <risa> se la guía, se la guía, se la guía, se la guía. Y es cada que los veo, o sea, se dan cuenta. Miren cómo me va a Los dejo de ver. Y suben Power. No sé por qué tengo que ver esto, pero... pero voy a mirar que va De que hay tantos mobs Ala En serio esto yo no sabía Así que... ¡Hala! Me voy a ir, me voy a ir. Dios, Dios, se formaron en fila. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No quiero ver esto. No quiero ver esto. Dios, ¿desde cuándo llevan aquí como.? Pero lo paro. No manches. No manches. Ay, ¡Ayuda! ¡Ayuda! No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé a dónde ir. ¡Ayuda! Me quedan seis minutos de... No, no, no, no, no, no. no. No, es que estoy tan lagueado, que en seguir no puedo, no puedo con tantos modos. ¿De dónde salen tantos? ¿De dónde? Es Me pregunta, ¿Qué, ¿qué hicieron para que salieran tantos? ¿Qué hicieron para que salieran tantos? ¿Qué hicieron para que salieran tantos? ¿Qué hicieron? No, zanahorias, antes de que no salga mal Dios mío, Estas me dieron alergias Es que no puedo con tantísimas no, no, es que no puedo No, no, es que no puedo con tantos. Es que no puedo con tantos. Es que no puedo con tantos. No puedo con tantos. Ayuda, por favor. Ayuda. No sé qué voy a seguir. Yo necesito ayuda. No. Es me... que no sé qué hacer con tantos moves. Es no sé qué hacer con tantos. ¡Hala! No. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Necesito la ayuda de un creeper eléctrico. Necesito la ayuda de un creeper eléctrico. Yo son demasiados No sé qué hacer sí. ¿Saben qué? Ah, no, no, no, no que se me matan No, es que el escudo no puede contar todo No, ¿y qué es que no puede tantos No con tantos Estoy a nada de morir Estoy a nada de morir Necesito que se digan La retira con este solito. Es que miren Estaba flotando el aire del lag Viva el lag Por favor, 100% forever Viva el lag Viva el lag No, no, no, no.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 15 minutos bastante. A ver, vamos a matarles que se puedan No, no, no, no, no, no, no, no, no. Corre, métete a casa, métete, métete. No, porque no cierra. No, no, cierra. No, se ha cerrado, se cerrado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Se me coló uno. Se me coló uno. No, no puedo, no puedo, no puedo. Ayuda. Es que son demasiados. Mira, yo me voy a poder con tantos. No puedo con tantos y me quitan tantísima No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, amigo.